Central La pregunta del día, si usted considera que el consumismo ha ganado protagonismo eh, a la esencia de la época navideña, esa es el, la pregunta del día. Y el tema de hoy es el hecho de que ante la Junta Central Electoral se depositó Gracias, una doctor. auditoría, eh, una, un recurso en contra de la empresa que auditaría el voto automatizado. Esta es la pregunta del día. Y el tema central se refiere a este hecho. El candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición Juntos Podemos, Vinicio Castillo Semán, depositó ayer jueves un recurso de reconsideración ante la Junta Central Electoral con el propósito de dejar sin efecto la contratación de la firma española Alhambra e IDOS que certificaría las elecciones municipales por voto automatizado. Este alegó que se ha contratado de manera sorpresiva y sin que ningún partido político Tuviera conocimiento, un domingo en la tarde se ha firmado de manera sigilosa, sin ningún consenso, a esta firma española. Dijo que una auditoría realizada por los Estados Unidos les daría seguridad para la certificación de los votos para las elecciones municipales que se celebrarán el 16 de febrero del 2020. del 2020 Por otro lado, el abogado Juárez Castillo Semán señaló que desde el punto de vista legal no se sostiene la contratación de esta firma española. Recordamos que el pasado domingo, la Junta Central Electoral y la empresa Alhambra System S.A. firmaron un acuerdo para la realización de la auditoría forense al voto automatizado que fue utilizado en las primarias simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre del presente año. Eso es lo que está ocurriendo con relación a la firma de esta Compañía Alhambra System, Alhambra System S.A. Pues, ¿Alguno de ustedes lo vio en, en, en la noticia cuando la contrataron? Pues Yo no lo no, vi no, cuando no, no, la contrataron. Nadie. Realmente ah. fue, aparentemente, de una manera que no, no, no se dio publicidad, porque la otra, cuando hubo eh, una intención no, de contratarla, yo, se, cara, dijo, se, se dijo y ahí dijo, comenzó todo el mundo a moverse. Mira, hay, hay, hay alguna consistencia con relación a eso. Lo primero es que... El, el, el recurso no debe haberse interpuesto contra la compañía que se contrató, sino contra la Junta, porque sí. de lo que se trata es de que la Junta reconsidere la decisión que tomó de contratar esa compañía. Eh, lo otro es que dentro del ambiente político partidario se puede estar visualizando esta situación ya como una necesidad de parte de el grupo de la fuerza del pueblo y de las personas que son sus aliados. O sea, aparentemente podemos? sí, aparentemente hay una línea de oponerse a todo lo que venga de la Junta Central Electoral y eso podría estarle creando una mala imagen pública a la gente de la fuerza del pueblo, específicamente a Leonel Fernández. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de lo que permite un sistema democrático, estas son acciones que son válidas. Realmente eh, un partido político que va a terciar en una de las elecciones tiene el derecho de que todas las cosas se hagan cumpliendo con el debido proceso de ley, de que las cosas se hagan de la forma más transparente y de defender la legitimidad de los votantes que votan por ellos, que emiten eh, un voto por ellos para fines de que sean electos. Entonces, hay cosas a las que tú te arriesgas, en procura de ejercer tu ejercicio democrático, de defender tu voto, de que las cosas se transparenten y de que la democracia funcione a lo mejor posible, Quizá ellos se están jugando una cata que políticamente les puede salir adversa y es que se están viendo como carritos y chocones de que se están oponiendo a todo y que están uh, rechazando todo lo que, lo que proviene de la Junta Central Electoral como de una situación que generalmente eh, eh, está resultando perturbador? Bueno, eh, lo, lo lamentable de esto es que la, la información que obtenemos, el, el, lo que vemos de todo este entuerto es que en la República Dominicana todavía estamos en una fase en que en la política, sobre todo en el tema electoral, el fantasma de la... De la del fraude, nos ha llevado ahí, a un nivel en que ahí. descreemos de todo el mundo. Eso es cierto. Todos nos consideramos fraudulosos o fraudulentos, todos nos consideramos eh, peligrosos en ese sentido, y nadie confía en nadie. No confiamos en la Junta, pero los partidos no confían entre sí. Así es. Eh, incluso partidos aliados pueden llegar en un momento a tener un enfrentamiento por cuestiones de este tipo. Y eso se debe a nuestro, a nuestro proverbial forma o nuestra proverbial forma de manejarnos, no solamente en el tema electoral, sino en otras cosas de la vida. La República Dominicana ha, ha prohijado una sociedad de personas que definitivamente eh, siempre andan buscando un, un beneficio, una, una solución que te, que, te, que te acomode, que te beneficie. Eh, eh, que sea factible a tus intereses. Y la gente, incluso, esa pequeña corrupción que se da a nivel de cualquier estamento, la gente lo ve como la búsqueda. Esa es su búsqueda. Claro. Ese es, él tiene una buquedita ahí con sí, tal cosa. Sí, sí. Se dice así de una manera muy sencilla como para justificar el hecho de que alguien se beneficia de lo que no debiera beneficiarse, se está eh, beneficiando. Un comerciante, un vendedor eh, por ejemplo un, un supermercadero que le coge la, la, la propaganda que le da la, la industria que vende el producto, fabrica el producto y la vende, viene para que sea gratuita con el producto principal Correcto. lo saca y lo vende aparte Tienen su buquedita ahí exacto, entonces esa es una buquedita. y se mira como eso, o sea que hemos llegado al límite, al extremo en que la corrupción para nosotros es algo normal, parte de nuestra vida. Entonces, eso es lo que ha hecho que los partidos políticos se mantengan en un enfrentamiento permanente porque no creemos en nada, no creemos en nadie. Y cualquier actitud pudiéramos verla como una actitud que anda detrás de eh, obtener un beneficio particular independiente, independientemente del interés general. Es lamentable esa situación y eso es lo que ocurre acá. No es que los binchos son unos jodones, no es que lo sean tanto. Es lo que decía Sócrates, es un partido político que tiene derecho uh -huh. a verificar que lo que haga la Junta, que luego va a escrutar los votos depositados a su favor, lo haga dentro de un marco de transparencia. Y la Junta, pienso que no entiendo por qué la Junta toma una decisión de esta forma, en estas condiciones, cuando sabe que tiene detrás un San Benito, que son las primarias... Del 6 de noviembre. Sí, y, y, es y, como decía mi abuela: tú tienes las ratos y te la piso sí. y te rompe los dientes. Y, y otra no, cosa, la puta tiene las <coughs> la, otra, la otra cosa, Amado: que toda la historia política de nosotros ha estado marcada por algunos signos de, de, de, de fraudes en, en todas las elecciones. Han habido manifestaciones. Símbolo de bordante de fraude. Sí, sí, sí, sí. Han habido manifestaciones terribles. Sí. Entonces, esto eh, provoca una carencia de credibilidad. Claro. Hace que eh, continuamente uno se esté cuestionando si sinceramente van a ser creíbles, si van a ser diáfanas, si van a ser claras. ¿Qué es lo que yo veo aquí? La misma hipótesis que siempre he sostenido que ojalá y no se convierta en una tesis, que es un asunto de ganar tiempo para nunca auditar, ni nunca hacer nada. ¿Por qué, ¿Por qué diablo no quieren auditar? ¿Qué es lo que pasa? Entonces eso crea más suspicacia, eso crea más interrogante y crea menos credibilidad en esa junta, tomando en cuenta que la mayoría de las decisiones que se han llevado a cabo benefician al Ejecutivo. Entonces, estamos ante una situación crítica en el, en el periodo eh, democrático, político que estamos viviendo. Y las elecciones de febrero y las elecciones de mayo es un desafío, un desafío histórico a la situación que nosotros vivimos el 16, vivimos en la primaria y que no queremos repetir otra vez en las elecciones de febrero y de mayo. Tenemos ah. llamada a los buenas. Buenos días. Buenos días. Eh, yo quería opinar sobre el tema. Adelante. No, no. Mira qué sucede. Parece aquí que en este país solamente tuvieron dos elecciones que se pueden decir que fueron limpias y claras, que, que no hubo como tanto problema, que fueron la de 26 y la de 2000. Entonces, si en ese, en okay. ese entonces. La de 2000-2006. si en el 2000 cuando ganó no Hipólito. Ahí no hubo problema. Y hubo un problema cuando ganó Leonel la primera vez. Entonces, ¿por qué ahora en la Junta se han empeñado en venir a entrar un, un voto automatizado? Que aquí hay un viaje de gente que son campesinas, que no saben utilizar eso. Eh, habemos gente que, aunque sabemos un poco de algo sobre la, eh, la automatización y, de, y la computadora, también a veces se nos va el tino. Entonces, si siempre aquí se ha votado con la con boleta, ¿por qué carajo es que hay que meter el voto automatizado obligado? ¿Por qué hay que gastar tanto dinero en elecciones, gastando dinero de más? Vamos a votar con la, con la boleta y vamos a contar la, la, la boleta que siempre hemos contado y se han contado aquí, y déjense de esa cosa para siempre este con... vamos a tener fantasmas de la, de, la, de, de la desgracia. de la... Sí, para de su la... conocimiento, muchísimas gracias por su intervención. Para su conocimiento, parte de las demarcaciones más pequeñas van a usar boletas, el asunto va a estar más complicado, porque las demarcaciones mayores van a usar voto electrónico. por ejemplo, San Francisco de Macorís va a usar votaciones electrónicas pero ya hacia la provincia van a usar las boletas es decir, va a haber más complicaciones todo lo que se vislumbre que va a haber más complicaciones. En las elecciones, hubo elecciones en el 2000, en el 2006 no hubo elecciones, en las elecciones de 2000 las ganó Hipólito Mejía, las sí. elecciones que ganó sí. Leonel Fernández fueron en el año 1996. En el sí. la... 96 y y, exacto, y y en el, 2000 y, ganó ganó y el 2004 ganó Hipólito ¿no? en el 2004 ganó Leonel otra vez y sí, en el 2008 volvió a repetir. Vamos a escuchar otra llamada. Aquí. Tenemos otra llamada, a lo buenas. Buenas. Adelante, a lo buenas. Buenos días. Se, se, se, se, fue. se fue, miren, eh, esta situación ah, para, para abonar, ok, adelante la llamada ahora, ahora sí, buenos días. Aló, buenas. Hay un boicot, sí, ah, sí, ah, hay un, se fue. Un, un algoritmo. Se cayó. Ah, sí. <risa> <risa> <risa> un el, algoritmo telefónico. <risa> el... El síntoma de que está hablando Fulvio con relación al asunto del fraude se acrecienta cuando tú has estado en la primera magistratura como tuvo leonel Fernández y tú sabes y como también lo tuvo Hipólito y se sabe cuáles diabluras son posibles hacer para tener otra llamada a lo bueno Adelante hermano Adelante Miren, tenemos un perro cuidado con relación a lo que se llama el electrónico. Yo no. tengo una amiga que el día de la convención votó entre ellas dos no sé semanas no, pesos, yo no lo pesos por los catillos, pagándole a los cinco pesos que cada persona. personas. La orientación de la convención era que, que las personas dijeran que no sabían votar para que las dijeran a ellas para que fueran a la de Y en la junta de la doctora, y el gobierno, profesor recuerde que ya en este país, Fernández, lo manda a la calle. El pueblo se ha este que tengan mucho cuidado con lo que se pretenden hacer. Yo no hay lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. gracias a usted. Bueno, miren, eh, bueno, tú, tú, tú estabas. Eh. Correcto, entonces, eh, eh, continuando con, con, con una parte de lo que te dices, yo no veo, no entiendo la razón de por qué la Junta Central Electoral, si sabe que tiene la soga rato como tú dijiste, no socializa las decisiones que va a tomar de cara a las elecciones, porque la Junta Central Electoral tiene que saber que ella tiene que tener la credibilidad de todos los actores políticos que van a terciar en la Junta, que van a tesear en las elecciones. Si usted va a tomar una decisión de algo que se está esperando, que va a contratar una compañía, socialícelo con los partidos políticos, dígale claro, lo que usted va a hacer, porque son ellos los verdaderos protagonistas de este torneo, no en la Junta. Así es, es como cuando un árbitro se quiere hacer el gracioso y tomarse el espectáculo para él, así sacando es. los jugadores estrellas, poniendo qué sé yo qué. El espectáculo lo hacen los jugadores. Uh -huh. En este caso, el espectáculo son, los protagonistas son los partidos políticos. Los partidos políticos son los que representan, son la parte mayor interesada en este proceso y aunque la Junta esté solamente para arbitrarlo, debe de socializar decisiones que son tan importantes sobre como esta, sobre todo cuando ha sido tan cuestionada cuando está en el ojo de la opinión pública y cuando hay sospecha de imparcialidad en las decisiones que ella toma. o sea aparentemente se está jugando a lo que dice Fulvio de nos quedamos sin tiempo, vamos a tener que hacerlo como venga porque ya no hay tiempo para hacer otra y cosa no nunca. Y, a, y a eso es que se, contra eso es que Leonel le está hablando, Leonel no quiere que lo agarren otra vez friendo batata y que vengan con ese argumento de que se quedaron sin tiempo. Y algo y hay. monten una elección a, a la brigandina y que después te puedan hacer lo que y sea. Y está obligando a la Junta a pensar que algo hay. Correcto. Porque no ponen tantas eh, trabas para sí. auditar. Mira, la misma Junta se, se Pero, claro, que sí, está problema, dando esa, esa facilidad para pensar eso. El gran problema nuestro, y si ustedes miran la historia de la Junta Central Electoral y los presidentes que hemos tenido, es que cada presidente de la República, cada, cada jefe del Ejecutivo Nacional, ha querido designar en esa posición a una persona que sea, digamos, relacionada o afecto a sus intereses. Claro. El problema viene básicamente con el carácter personal, el carácter particular de esa persona. Si usted se pone a ver, por ejemplo, a todos, vuelvo y les repito, a todos los han designado con ese criterio. Por, pero, por ejemplo, yo le voy a recordar a algunos presidentes de la Junta Central Electoral que probablemente fueron designados con ese criterio, pero que al final demostraron que tenían carácter y otros que no lo tenían tanto. Por ejemplo, el caso de don Hugo Álvarez Valencia, cuando fue presidente de la Junta Central Electoral, no, es, no hubo todo este teje maneje y estas veleidades y que voy para acá y que voy, y que voy para acá. Diferente a Fernández Naranjo, Caonabo Fernández, Fernández Naranjo, que lo nombra Balaguer en un momento de, de crisis, en un momento de ruptura democrática, y entonces este señor era, basic, era básicamente un, un balaguerista en esa posición. Claro. Tanto es así que Ibi se reunía con el presidente en, el, en, en su despacho a cada rato. ¿Me entiendes? O sea, hay una situación, eh, el caso de Manuel Ramón Morel Cerda, que también fue otro veleidoso, pero del lado del PRD. E ese tipo, si era necio. Ese fue necio, de del lado del PRD. Era, o sea, ¿cuándo, ¿cuál fue? Intransigente. Eh, Manuel, Manuel Ramón, Ramón, Ramón Morel Tipo ah, sí, ah, sí, sí, sí, sí, Intransigente. Fue fuerte. Sí, sí, sí. Un tipo. Le sí. daba un batonazo. A cualquier. Sí, sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, el caso de Froilán Tavares, jurista destacado dominicano, fue un hombre de una resiedumbre y, y, de, y de un desarrollo de esa presidencia de manera excelsa, sin mácula. Lo mismo pasó con, con Ángel María Liz, sí. que fue el primer presidente de la Junta Central Electoral eh, de la, después de la dictadura. El primer presidente post-dictadura de, sí. de la Junta fue Ángel María Liz Franco Macorizano. Sí. <ríe> hay, un, hay una anécdota muy buena de Ángel María Liz y es que Ángel María Liz y... y y don este Peña don, Sócrates. no no no el papá el abuelo de Isócrates Otacilio eh, Peña Páez eran en llave porque ambos eran enemigos del régimen de Trujillo y Trujillo los respetó los respetó Nunca le dio ese cuatro para que no ejercieran la carrera de abogado, pero sí eran enemigos no, de respetó, ¿Eh? Lo respetó. Bueno, respetó su vida, <risa> respetó su estancia, porque lo, lo mataban. Claro, claro. Lo Por lo menos eso no le dio ese sí. cuatro para que ejercieran. Pero bueno, la cuestión es que cuando matan a Trujillo y vienen las elecciones del 66, el, el presidente, eligen a Ángel María Lee, presidente de la Junta. Y gana Balaguer. Y la primera visita que le hace a don Otacilio Peña le dice: mire, se le va de aquí que usted es un traidor, ese es un trujillito también. <risa> Lo botó de su casa y se, yeah. se hizo enemigo. Porque don Otacilio <risa> Peña era un hombre de una de una, de una condición, un hombre recio, totalmente recio. Imagínate, soportó el régimen de, de Trujillo eh, como un roble ahí. Pero ahora hay, hay una delicadeza histórica ante la Junta y los movimientos que se den de ahí van a estar vigilados, totalmente No, vigilados. además, por ejemplo, se da la situación diferente a lo que ocurría antes de que la introducción del voto electrónico eh, trae una novedad y lo que significa acceder al Estado ahora eh, tiene más valor que antes por la riquezas que hay en el Estado, la impunidad que se ha entronizado en esto. Y de lo que se trata, eh, pienso recogiendo esto, que las próximas semanas, semanas, vamos a tener otra diatriba arriba con este problema de la impugnación sí, por sí. la contratación de esta compañía, o sea, más o sobra para el pueblo dominicano con relación a las elecciones. Sí, adhesiones. porque ya esa compañía participó en licitaciones del Ministerio de, de Agricultura. Claro que La sí. Junta Agroempresarial Dominicana también. Claro, así como... Así Está contaminado Así como nos manejamos. Sí. Bueno, eh, la verdad es que nosotros tenemos que eh, de alguna manera... Tratar, ¿verdad?, de, de, de, de echar hacia hacia adelante este país. Y se hace un poco difícil con las situaciones que hay, porque cuando usted siente que el árbitro está vendido... Es difícil. Es difícil. Por ejemplo... Pero tiene que todos los lanzamientos. Sí, si de home sí. Pero había un... <risa> a, sí, es parecido <risa> es de a, a Piculín, a un, un árbitro de pelota amateur que había ahí. Pelota amateur y pelota campesina que, que había ahí en Guisa, que... Te podía, eh, la pelota, el ketchup tenía que pararse para poder coger. Sí, Pero piculice, yo soy, y no Oye, ¡Eh! yo soy piculín y no me devuelvo. Yo soy piculín y no me devuelvo.